algo que nosotros obligatoriamente vamos a hablar y es porque quizá de abrirse muchos eh, procesos al mismo tiempo y, y con los recursos que cuenta el, el PECA o, o las instituciones que tienen que ver para el, la persecución de la corrupción eh, administrativa eh, podría ser un poco limitante en ese sentido, yo creo que el, el gobierno y, y con todas sus eh, eh, facultades que le tienen eh, va a tener obligatoriamente que asignar más presupuesto a esta, a esta administración ya que eh, no es fácil hacer todas estas investigaciones y todas, todas, todas estas denuncias que no lo está haciendo el Estado señores, para que lo sepan, lo están haciendo los periodistas, lo están haciendo eh, que son eh, que se le dio si, si a los periodistas en estos 16 años, se si hubiesen eh, eh, que no era, que no fueron bocinas durante todos estos 16 años, se le hubiera escuchado, o por lo menos mínimamente, no, un 50% se le hubiese escuchado y se investigara, porque la, la, la, una investigación periodística no te está condenando, eh, de manera... no te está condenando, eh, no eres corrupto aún, hasta que no se investigue eso... Y lo mejor que le puede pasar a una gente que es inocente, a una gente que se le imputa una investigación eh, periodística, eh, lo mejor para él es que se investigue si es honesto, porque así queda su nombre limpio. Queda su nombre eh, fuera de, de cualquier eh, eh, pensamiento que podría eh, pasar o unas irregularidades. Porque muchas veces robo, malversación y otros delitos no es no lo mismo. Y puede ser que hasta por ignorancia o por eh, qué sé yo, o, o que no conozca bien el, el, el método o el sistema que, o, lo, o, la, o sus funciones. Porque tú puedes ser, eh, eh, vamos a poner, tú puedes ser eh, condenado por malversación y ese dinero tú utilizarlo en los vacinos de ancianos o, si o usarlo en el hospital pero que ese dinero no está vacinado para eso es malversación no es robo ¿Entienden? entonces cuando tú desvías fondo hacia otra actividad que no es tu función eso es malversar. ahora cuando ese dinero es para ti o tu familia entonces robo entonces está eh, está cometiendo una, un robo al, al, al erario público ahora bien Ahora tenemos un frente abierto, que es un juicio que se considera, ya se considera complejo, un caso complejo, lo de Alessi y, su, y sus y secuaces. Ahora lo que tiene el tapete es eh, los montillas y sus secuaces. Eh, casos que son con prácticamente similares, donde la la fuerza que tenían del mandato y la fuerza que tenían familiar en el Estado eh, lo convertían en personas que se ganaban las licitaciones, eran intocables, supuestamente en, eh, en una de las investigaciones, una de las ciudades, bueno, vamos a poner un ejemplo, la ciudad de Juan Bo, me parece que que esa, esa gente, esos muchachos, esos jovencitos, ganaron licitación desde el tornillo hasta el último cable que se puso en un tomacorriente de esa o sea, eh, de esa, de esa, de ese, ¿Ese de ese de ese, proyecto. Ese uno para mencionar. Esta mañana vi uno de los encargados ahora de esas, de esas eh, edes que decía que no solamente era eso, sino que se compraban unos algo y se, de, se descartaban por obsoleto y dos años después se compraba lo mismo. O sea, todo eso es sujeto a investigación. Eso no es que, que eso es real y que eso es verdad. Eso está sujeto a investigación. Pero yo creo que el PECA necesita recursos porque parece que hay mucho trabajo. Fíjate, parece hay mucho trabajo, cuando, hay mucha tú, investigación. Cuando tú comentas de que el pesca necesita eh, recursos es lo mismo, por ejemplo, que decía el presidente hace unos días cuando hablaba de anunció las medidas y se mencionó la cámara de comercio donde decía que debía brindarle debe tener mayor autonomía. Cámara de cuenta. Cuando se habla de autonomía se refiere precisamente a eso, a que ah, disponer de recursos de manera que pueda hacerlos, dar los pasos eh, necesarios. o para lo que fue creado que No, porque Vitor, Pero en este tú agarras sin recursos, tú agarras un expediente que se va a caer en medio de la nada tú no estás claro, haciendo entonces, nada eh, eso ah, es lo mismo del PET, que así como tú muy bien planteas, sí. necesita no, el apoyo necesita recursos, porque todas estas denuncias que se están haciendo necesitan sí. ser probadas y para todo eso se necesita logística logística Y según claro. y, y, y, y, y según lo que, la trayectoria que vimos durante estos 16 años hay mucha investigación pendiente. Y hay algo Sergio Hay mucha hay investigación algo que pendiente. Me, hay algo que me gusta y es que independientemente de toda esta situación que se está produciendo a nivel de la justicia, veo como que el gobierno como tal no pierde el norte, no pierde su rumbo. O sea, la justicia está en ese proceso, el que está en ese claro. proceso, pero el país eh, debe seguir, ¿verdad? Entonces, si no, su, entonces, trayectoria, su trayectoria no porque que es, que es una correcta. rama. Tú no, puedes, tú no puedes enfocar tu economía, tu estado de situación de la pandemia, solamente el no pero cada institución... Pero también que es... nosotros tenemos que dejar atrás esa costumbre que teníamos que un tema saca otro tema del No, no, exactamente, del, del, si, tú fija, si tú te fijas si tú te fijas, el caso de, del, de que, que se, recientemente se hizo la medida de coerción él tenía su, ese caso iba por un lado pero el Estado estaba trabajando por otro lado el, el gobierno nunca tuvo, siempre tú veías los, los Ahora mismo, tú en los medios de comunicación, en los medios periodísticos, tú ves cinco y seis noticias puntuales. Antes tú veías una cosa que agotaba a uno los ojos. Sí, pero fíjate es, bien, te agotaba es, los ojos. Es que y, no, no cabe la menor duda que todo eso era dirigido. El viernes dirigido. se cambiaba el tema. Claro. El viernes eh, se cambiaba el tema y vamos a meter el otro. Entonces, eran, eran, eran, eran dosis de, de, de, de droga eh, alucinógena que nos daban durante todo el ambiente eh, periodístico. Pero, los. Esto, que yo creo que va a un punto serio, o sea, no es. Yo creo que por primera vez en el país, el PECA eh, está haciendo su, su labor en base a denuncias que no la está haciendo el gobierno. Que conste que el gobierno no está haciendo esa denuncia. Así es. Son los medios, son las personas que están están poniendo pruebas a mano sobre esto y que el peca no sea solo del PLD, no solo para el PRM, para el, sino también para, no, para los del PRM. Para todo el que meta la pata, para todo el que meta la pata. Bueno, Aquí no queremos, es. no queremos que, que, porque si el peca ahora está investigando las denuncias del, PR, del PLD, yo quiero que investigue también las denuncias del PRM, porque no, no, no, esto no el, el peca no tiene color y eso hasta ahora vamos a, ahora, serio, vamos a decir la, la, las denuncias las que estén por venir ojalá y no lleguen claro, ojalá y no hayan no, no, no lleguen pero eh, todo aquel o no que no eh, lleguen sino que no hayan porque si hay que lleguen no. y que no nos conviene señores sí, sí, sí. y eso de recuperar los robados es lo más importante que pueda pasar en este país eso va a ser histórico Aquí se han ha metido preso gente por corrupción, tenemos esa, esa historia. Hay, hay como dicen ustedes los abogados, como dice, a, a, a, cuando hay una, cuando hay un caso que es de referencia, bueno, los abogados tienen una, un nombre para eso. Cuando se, se, hay un precedente, cuando hay un precedente es fácil, pero aquí nunca ha habido precedente de devolver y no solamente devolver, hay que aplicar un ciento a ese dinero, porque ese dinero generó ganancias. Así es. Bueno, vamos a una pausa comercial y al regreso venimos con nuestra querida doctora Milagro Sierra, que como siempre comparte esos temas sumamente interesantes con todos nosotros. Hoy, ¿Cómo adaptarse a los cambios? Es el tema que la doctora Milagro Sierra va a compartir con todo el público de Contacto Diario. Vamos a la pausa, así que no les cambie que en breve estamos de regreso.